¿Y por qué es que bajan así? Como oh, meten un merengue ahí, una vuelta, para bajar en alegría. Señores, este 25, ¿verdad, amable? 25, la parada dominicana en New York. Estaremos transmitiendo en vivo desde allá. ¿eh? La parada de New York. Por estaremos aquí por por tele, allá del operador estaremos por allá, gracias a Dios. ¿eh? Primera <risa> vez que nos. Ahí mamá. <risa> Dios quiera, Puta, ¿tú, Dios tú te ríes. No te ¿Eh? rías. Te están dejando meter y vaina de Benny. Eh? Dios quiera, señores. Por aquí, el 25, pues por pues, pues, fin, voy a conocer ese hombre. Guayubín, eh, ya. Gloria, no, no, yo no. Señores, aquí estamos hoy con uno viral, uno que está pegado. ¿eh? Dale, familia. Ay, aquí estamos con Benny Montero, señores. Un hombre que, no, pues, que, que está te no, no, la no, no, Espérate, ven de nuevo. Los muchachos están alegres. Señores, va, Benny Montero. Ahí. <ríe> Sí, porque transmitir que pasa parece que hay hambre. tranquilo. Le pasaste algo <risa> <agua en> este <risa> <follo>, aneto <risa> para que no, me es me, es me, que, me, me trujara, ¿eh? No, no, que tú sabes que ¿eh? Hay que más que estamos sin para gasolina no claro. hay. Date <risa> tranquilo, Benny, bienvenido. Gente, a, los tigres. Tigres. a los sosobrosos, ¿cómo te, ¿Cómo te cómo sientes, ¿Cómo es eh, eh, los sosobrosos? Los sosobrosos, eh, eh, sí, porque, porque sos, nosotros nos sobramos. Nosotros sosobramos. Nosotros nos sobramos. Los osobrosos. Los so eh, Gracias, ya. gracias, gracias. Para mí es un placer estar aquí en San Francisco. Primera vez que vengo a los medios de acá de, de San Francisco. Muy bien la acogida, gracias a Dios. Eh, me siento bien. Pegado, un arroz con leche viral. Más de 20 millones de reproducciones sí, en TikTok Sí, sí, ahí vemos que está pegado el arroz con leche. y Por fin, Benny Montero. De, de tanto es. Eh. Después de eh. tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Viene ya. de la mano de los Reyes Mundiales, gracias. Ahí Mundiales, está. Que eh, guayubín, eh. comandante pero, pero, allá. Eh qué pasó ahí? El video más caro que tú te ver del género, ¿tai? No, el video está bien. Más de 7.500 dólares gasté yo ahí en ese video. ¿Es video? Ajá. No, pues él estaba con una pistola que atracan. Yeah. ¿Sí? Oh, claro, no, pero si tú lo dudas, todos esos actores fueron pagos, incluyendo a Silvio Mora, fueron 2.000 dólares que yo le di. Silvio Mora, participar? está ahí. Háblame, háblame de, de, de esta creación, Arroz con Leche, ¿Qué, es lo que, ¿qué te motivó a...? Mira, tú sabes que el Arroz con Leche es una canción que se lanzó a, principios del 2000, a final de 2019, eh, cuando la lanzamos eh, le comenzamos a hacer un trabajo por ahí me vino la pandemia y cerraron todo y nosotros paramos el proyecto pero gracias a dios ahora en el 2021 cuando decimos reanudar el proyecto eh, salimos con el pie derecho la canción eh, coincidencialmente cuando yo me estoy preparando mi equipo que está guayubín tanata 8 que estamos preparando ya para lanzar una canción que tenemos con vicina y comencé a trabajar esa pues la canción como incluso va a coger view orgánico en video, en TikTok Y Nata me dice, oye, la canción Arroz con Leche. yo no, Nata, no estamos en Arroz con Leche, esa canción es vieja ya. Vamos a hacer esta con que está es la que está. ven Arroz con Leche. Y cuando abrimos los ojos, Arroz con Leche estaba… Estaba en la palestra. Estaba en la palestra. Y ahí entonces comenzaron los TikTokers de renombre a hacer el video y ya es historia lo que te puedo decir, más 20 millones de producción. Vamos a escuchar un ching, el Arroz con Leche. esta yo no para que, que oílo ahí lo hay con arroz con leche. leche. Me sacaba arroz. Y falta la leche. Yo me tosique Con arroz con leche. Me sacaba arroz. arroz. Y falta la, la, la, la leche. Ay mamá güey. mamá mamá no me dé. Ay mamá güey. mamá no me dé. Ay mamá güey. mamá pero mama suena bien. Mamá, güey. ¿Cómo es? Mamá güey. mamá no me Ey, ey. No, por aquí que había que hacer video. No Señores. No, pero suena bien. Ellos... Yo creo que se está bien. picando algo, ¿verdad? Yo lo he escuchado, ¿Eh? yo lo he escuchado. Se está picando algo, se está algo, picando ¿sí algo, ¿sí no? algo eh? es Tú sabes que estamos esperando que ¿Eh? la ciudadanía se termine de vacunar, por favor, para que... Sí, sí, pero para no, no espera. Si sí, estamos con la vacuna, está bien. Sí, para que podamos, Sí, pero ya está, porque te estoy viendo más blanquito, más... Sí, sí, sí. No, porque yo siempre he sido medio lavadito. No, medio lavadito, el arroz con leche se está sonando. El arroz con leche está poniendo una cosa más bacana, ahora más chula. No, no, está pegado. Te un digo, tipo, se, se siente diferente cuando ya tú tienes un sonido, una pegada, ya el trato. Todo. Se te está reconociendo, se te está sí, reconociendo ya a nivel nacional. Lo que antes decían que no, están diciendo que sí ahora. Sí, pero que mira. ¿Están lambiendo los otros? No, no, yo no digo lambiendo. Lo que ¿Eh? pasa es que. No, eso no, es algo, no, no. Eh, no es que te, espérate, que el mal no venga tú y que no, a ponerle sí. mano, mano tibia. No, no, no. ¿Eh? Mano, yo considero que no. Mira, lo que pasa es que nosotros estamos equivocados. Por ejemplo. Si yo estoy trabajando, yo soy un artista que tal vez no tengo el repertorio, el rating para sumarle a tu espacio, pues tú no tienes la obligación de traerme. ¿Qué yo tengo que hacer? Seguir trabajando para ser un artista, un producto potable, ¿tú me entiendes? Entonces, yo no me siento mal con nadie, que no me haya apoyado en, en, en, en la música, yo no me siento mal, ni le guardo rencor a nadie, tú sabes. Yo Ahora yo soy, yo estoy maduro, yo entiendo el sistema, yo entiendo el negocio y ya, yo lo que digo es, bueno, si tú... Si, si, si, Tú, yo estoy vendiendo un producto y tú no me lo quieres comprar, pues yo lo que tengo que buscar es la manera de venderte un producto que a ti te interese. ¿Tú me entiendes? Sí, Porque sí. si tú no quieres comprarme huevo, pues yo no te tengo que a obligar a que me compre huevo. Entonces es lo mismo. Yo lo que he tratado con mi carrera es de convertirme en un producto potable. ¿Entiendes? Que, que sea un producto que las personas lo quieran consumir y que, y que las personas también lo quieran tener en su espacio. ¿Tú me entiendes? Eso es todo. Pero mira. no tengo resentimiento, ni, ni, ni nada, ni nada. Todo, amor y para todo el mundo, vamos a trabajar. Tú el que quiera buscarse a su cuarto también que se lo ya. busque. Mira, eh, tú tuviste una contro, una controversia con Kiko el Crazy, ya yo veo por qué. No, mira, el lo, que ha lo ¿Quién copió a quién? Mira, lo de Kiko, te voy a hacer honesto, eso Ajá. fue algo pa, por sonido, tú me entiendes. Pero Kiko, verdaderamente, es un artista que demostró Demostró demostró que aquí que el talento se impone, tú me entiendes, es un artista que lo está haciendo muy bien. Muchas felicidades para Kiko. Eh, al final toda esa cuestión de... de pero se te fue. quedó con el flow. ¿Eh, Porque ese digo? flow fuiste tú primero que lo traiste. Y él implantó ya ahí y la pámpa, y la, y la un taco pero, pero como quiera, Kiko es auténtico, tú me entiendes, Kiko no soy yo. Yo no me parezco a él. él, no se parece ya, él a él mí. No, no, no nada de eso. Nada de eso, tú me entiendes. Yo lo que estoy es... Va a grabar banda, vida, Fuiste tú el primero con el casco rosado. Sí, por lo menos de los artistas que, que están en el género, fui Él yo. Él fue lo el primero, pues yo me acuerdo. Sí, tú tomas me la acuerdo, en la eh, panadería. Pero me acuerdo. Ah, okay. eh, que Kiko todavía no estaba, o Kiko era marrón, que tiene que lo tenía. Lo importante es que gracias a Dios en cada medio que voy lo reconocen, que para mí ya eso es Ey, más sí, que sí. mucho, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Que lo, reconocerlo, las cosas. Pero ya de ahí para allá Kiko es auténtico, Kiko lo está haciendo bien, Kiko está bien, señores, Kiko está representando, ¿te entiendes? Tuvo un premio giga, no un premio, o sea, está sí. bien. Después que está sonando el arroz con leche. Uh -huh. ¿Ha sonado de ¿eh? artista por ahí? Ven y dime, mi hermano, ven y... entonces... Es que es normal, fitones. me han llamado para felicitarme, ¿tú me entiendes? El mismo Silvio Mora, que es una persona que... Es amigo tuyo, amigo tuyo, es amigo tuyo, eh, tuyo. Silvio Mora, énfasis. Énfasis es como ¿tú? mi papá en, en el mundo urbano, énfasis me da, yo soy como el, el caco caliente de énfasis, me da muchos consejos, ¡ah, esto yo no lo hago y después lo hago! Y después me dice tú, eh, yo te voy a dar consejos! Entonces, le agradezco mucho énfasis a Silvio Mora, que son personas que han estado ahí conmigo cerca, eh... Y también, énfasis, me ayudó muchísimo con una colaboración que hice con ese que se, con él, que se llama Subió un Pie, que fue ante la Arroz con Leche, que también estaba ahí, yo le voy a trabajar esa canción era también. Por eso cuando Dios dice, cuando, cuando te llega tu luz, ya te llegó tu luz y es lo que Dios diga, no es lo que tú quieras, ¿entiendes? Lo importante es uno tener las canciones ahí hechas y, y que el público pues que el público decida. Si el público lo que quiere Arroz con Leche, pues hay que dar Arroz con Leche. Claro, Arroz con Leche. No, sí. no, se, no se descarta un, un ritmo de Arroz con Leche con cualquier ponente. Tenemos conversado con varias personas ya para... para para una mm. posible colaboración con esa canción, ¿Entiendes? Sí, aunque pero, no me enfoque ahora mismo, sí, pero tratando que no, de que el tema cuaje. Sí, bien. sí, pero, pero que no sea Sequi Vicini. Por, eh, busca otro. ¿Qué tú tenías con Sequi Vicini, ya te salió. Mira, como te dije, yo he madurado mucho con Sequi. Sí. Pasó una situación que fue que ya ustedes la saben porque le he dicho mucho, pero yo ahora mismo, como te dije, todo para bueno, ayer estábamos hablando. Eh, tengo un tema con él ahí, vamos a esperar a ver si Dios permite, va a permitir que salga, si Dios dice que no va a salir el tema, pues no sale, ¿tú me entiendes? Pero yo pienso que todo va a ir sucediendo en su momento. Entonces, yo, eh, yo ahora mismo estoy en un proceso de aprendizaje, de, de, de valorar más la vida, tú sabes, de, de, de yo inclusive... Cuando comenzamos a aflojar un poquito la pandemia, yo decidí llamar a personas con las cuales yo tuve algún tipo de inconveniente. Él fue uno de ellos. Yo inclusive fui a un parque que él tenía, fui con Yuga Yuvín y le dije, bro, si te falta respeto, escúchame, tú me entiendes, porque eso me generó paz. Entonces yo estoy buscando paz. Humildad. Exacto, yo estoy buscando Humildad, paz. Otra persona humilde, que ¿verdad? yo alguna vez tuve algún tipo de discusión con lo que sea, yo le llamo, hermano mío, si te falta respeto, escúchame. Y eso me trajo paz a mí, entonces yo no quiero volver de nuevo a traer mi pasado al presente. Ahora mismo yo estoy en arroz con leche, ya. pegado normal, hay, beni, hay, hay, hay alegría hay, y todo. Hay un beni diferente, sí, entonces no tú va, te vas va por sí. esta línea. Esta línea le dicen la línea de Kanki como para los muchachitos y ese tipo de cosas. Bueno, lo que pasa es, como te digo, al final es lo que te funciona. Porque si eso es lo que si el, si el público Tito. dijo que lo que quiere es comida, Tito. vamos a, vamos a prepararle un menú. Entonces. Sí, sí. <ríe> Le digamos la línea de canqui porque una línea que es clasificación A, acto para todo tipo de público, niños y ese tipo de cosas, <risa> de <risa> los, otro, de los niños. Te, estamos, tenemos la mala costumbre de decirle a ese tipo de flow como canqui, como los otros temas que han surgido, ¿verdad? Bueno lo Pero que pasa va. La ¿Verdad, no, ¿verdad? ¿Verdad? Está caliente eh, aquí por allá. No, ey, no, ey, no ey, ey. alambrito, me dan gordo. Los muchachos, eh, nada te digo. No nada te digo a llover protegiendo a su altita. Negativo, los muchachos. No, sí, ahí eh. me pago hoy. ¿Qué que te han involucrar. <ríe> ¿Qué tú opinas de esos tigres que para buscar sonidos tienen que estar chuleando? Y... Me, y... Mira, ¿qué pasa con eso? Yo no lo voy a criticar. Ha sonado, ha sonado me como so... que tú eres de esa rama. Mira, mira, yo no lo voy a criticar. ¿Tú sabes por qué yo no lo voy a criticar? Yo no le voy a criticar porque nosotros los artistas no somos los culpables de eso. Lo que pasa es, se pueden ofender si lo digo, yo soy muy crudo. La gran mayoría de medios aquí, hasta que tú no te haces viral. Hasta que tú no haces algo para llamar la atención, no te toman en cuenta, ¿entiendes? As no, no es una aseguro, realidad, una realidad Yo fui decir. a muchos medios y tocaba la puerta, hey, tengo un buen tema, tengo esto y no me abren el, el, el break. Cuando yo hacía algo viral por ahí, porque yo antes lo hacía, yo hacía muchas cosas virales. Sí, sí, sí, De hecho, todavía yo hago cosas así que son jocosas, ¿tú me entiendes? Yo trato de cuidar lo que es mi imagen, porque ya gracias a Dios lo estoy haciendo con música, no lo estoy haciendo con controversia, ¿tú me entiendes? Mm. Pero yo lo que hizo... Exacto. Llena me que canta en el trato de Puerto Plata después de la pandemia. Ey, Los videos y están full ahí full. en Instagram, búscalo. Ey, full, full, full, full lleno. No te llaman por fiscalía ni nada. No. porque ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo te este entonces qué eh, pasa, mira, yo no. No, no, ya saben dónde tienen que frenar porque el hombre está tirando para la justicia, eh. No, porque no, oye eh. lo que pasa, aquí, aquí quieren involucrar a un tigre que porque hizo una multitud y ese tipo mira, de cosas. voy a que hablar. Tienen que abrir para ahí ya, los mira, tigres de bien no. Mira, yo no, yo no tengo, no conozco a Díaz Adonis, <risa> pero soy seguidor de de su carrera y yo lo que puedo decir en ese caso en apoyo a él es que aquí en este país hay que dejarlo doble moral. Porque si tú te tiras para una playa el próximo domingo que viene, para la playa Boca Chica, tú te vas a encontrar con más gente y más pegado que lo que había. Mira, que caravana. suena el arroz con leche con Adoni, no que dique. Lo ¿verdad? suena, eh? el, Sí, lo suena. El arroz con mm. leche, sí. Mira, ah, verdad. ¿Con, ¿con qué artista tú no grabarías del género? Creo ¿qué? que no tengo, no tengo un artista de que decirte, de que no va a grabar con eso, ¿tú entiendes? Creo que no, porque es que yo no me llevo mal con ninguno, ¿tú me entiendes? Lo que pasa es que todo... No se lo van con una tiempo. Biblia. Eh, no, es, es, es guayubina, está tan activo te anda con una biblia el hombre, no aprendiste eh No, pero yo estoy, yo estoy asustado porque Benny yo esperaba venir. No, lo tíos ¿Eh? más que más eh, por loco. No, pero loco, ahora está, está mulmonte eh. el hombre ahora No, ¿eh? lo que pasa es que hay una evolución y una madurez hay, un hay un dinero, hay un dinero Mira, eh, esto no ya, se va eh, a hacer ya Tú sabes que la pobreza ponía a uno loco Oíste, ya tú estás recibiendo un dinero lo tuyo es paz, tranquilidad, mucho amor. <risa> mucho amor no por tu problema. Todo el mundo. Ya los cobradores ya acabaron. Mira, te voy a decir una realidad. Pongan atención a esto, es una realidad. Mira, mientras yo me hacía viral con controversias, ah, que fulano, que di un beso viral, yo, yo no tenía no percibía nada, solamente el sonido. Pero después que yo estoy viral con arroz con leche, sí, yo estoy viendo la realidad, lo que es una pegada. Al final, la gente no quiere ver a dos tipos chuleando, ni a uno hablando plepla. La gente quiere ver música, y eso es lo que yo estoy haciendo, dándole música. Dale un consejo a esos nuevos talentos de aquí, de la serie 5-6 y del país. No importa en el lugar que usted esté, de donde quiera que usted esté, usted lo puede hacer. Porque todos los, todos los artistas de antes, incluyendo a Tony Santos, no eran de las capitales, eran de cualquier lado y lo hicieron. Siga trabajando por su sueño, no deje que nadie le apague su luz. Eh, las redes sociales tuyas. Benny Montero en Instagram. Venimos a Montero en Instagram, en YouTube, en Facebook y en TikTok. Arroz con leche pegado, haga el challenge. La, la compañía. La, la, la compañía y ando de la, la mano de <ríe> Y con hasta 8, que son los manejadores míos. Dime. Háblame, que él me está haciendo 6. Dime. Ah, ah estuve hablando con, con, con el señor, eh, e el jefe, bueno, <ríe> todo, eh -eh con los eh Vargas. Y, y me dio hasta unos consejitos ahí, muy agradecido. Y estamos a la disposición para claro, cualquier cosa que necesiten del Cajo no, Rosado en esta plataforma. Eh, domingo 25, la parada. Eh, está con, con nosotros, gente ¿La telenoide? parada allá? Sí, estaba con ¿tú nosotros. ¿tú no, tú no, no hay que buscar la visa. <ríe> <ríe> <¿No> ¿Estamos <ríe> disponibles? Señores, muchas gracias, Denis Montero, gracias al equipo Guayubí, ganada y a Graf y de los Reyes Mundiales que siempre están activos con nosotros, bendiciones Amén. y que siga para adelante ahora después de aquí, de este programa. Hay que usted me echar el cuarto ahora, yo quiero que un par y de esos tú no me dejes entrar para que tú veas aquí. Eh, agradecido, de verdaderamente el coordinador de ustedes, muy amable, muy Ale, bien, amable. El de amable. es amable. ¿Se llama Amable? Yo sabía que era así. <risa> <risa> <risa> <risa> Meni, muchas gracias, señores. Vámonos con arroz con leche ahí, para que la gente Exacto, lo vea ahí, vamos ahí. Fue pues, sí el con arroz con leche. Con arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche caga arroz y falta la, la leche yo me intoxiqué, me intoxiqué con arroz con leche